¿Qué nos dice la ley de senos? La ley de senos es una teoría que nos permite encontrar ángulos y lados. Vamos a ver el teorema y su recíproco. Recordemos rápidamente que... En algún momento pues hemos trabajado trigonometría y cuando aplicamos las razones trigonométricas, aplicamos las razones trigonométricas para triángulos que son rectángulos. ¿Qué significa esto? Que el triángulo tiene un ángulo recto. Y entonces las razones trigonométricas que aplicamos eran seno, coseno y tangente. Para ello necesitamos un par de ángulos agudos, que en realidad existen dos que son agudos, y trabajamos con estos ángulos y tenemos pues un cateto adyacente, un, un cateto opuesto y una hipotenusa y ahí trabajamos con lo que es las razones trigonométricas seno coseno y tangente. Bueno, pero en este caso la ley de senos nos va a permitir trabajar con triángulos que no necesariamente son rectos, o sea que no son rectángulos. ¿Qué significa esto? Que podemos trabajar con triángulos que son acutángulos, o sea que todos sus ángulos internos son agudos, y también podemos trabajar con triángulos que son obtusángulos, que eso nos dice que es uno de esos ángulos que es obtuso, más de 90 grados. Muy bien, ese también nos permite trabajar con un triángulo que es rectángulo, no es restrictivo en este caso para trabajar con un triángulo que tenga un ángulo de 90 grados, por lo general la ley de senos pues la vamos a trabajar con triángulos que no son rectángulos sino que son obtusángulos o bien acutángulos, bien pero qué nos dice la ley de senos, como sabemos cada uno de los eh, de estos triángulos tienen un vértice, tienen un vértice y pues cada vértice significa que existe un ángulo en él, tenemos tres ángulos y también tenemos tres lados, entonces vamos a colocar nombres por ejemplo este es mi lado A, el lado B y un lado C, vamos a nombrar los vértices que están frente a ellos con la misma letra nada más que en mayúscula, por ejemplo vamos a decir que esto es C, este ángulo está al frente de ese lado C, esto para facilidad de comprender el teorema, el vértice B, la esquina B va a estar acá y finalmente A. ¿Qué es lo que dice el teorema? El teorema dice, aplique el seno del ángulo, divídalo entre su lado opuesto. Este ángulo, sabemos que este ángulo se llama C. Entonces podemos decir, el seno C dividido entre su lado opuesto, C. Esto va a ser igual al seno del ángulo B dividido entre su lado opuesto, el lado que está al frente, B. Finalmente, vamos a hacer las tres comparaciones. Seno de A entre su lado opuesto sería A eso es lo que dice el teorema o la ley de senos, ahora tenemos el recíproco también a ver, el recíproco sería intercambiar el numerador por el denominador, es decir, el lado C, lo dividimos entre el seno de C, seguido B, dividido entre el seno del ángulo B, finalmente A, dividido entre el seno del ángulo A. Tenemos la ley de senos y su recíproca. Ambos casos nos va a permitir encontrar ya sea el lado o bien ángulos de un triángulo. Muy bien, iniciemos con un ejemplo de cómo aplicar esta ley de senos.